Miren, gracias Francis, gracias Carolina. Para la gente que nos ve, con relación al estudio, yo le envié ahí, le acabo de enviar, y siempre le pido a la gente, miren, siempre anoten las cosas, usted lo anota por ahí. Y cuando usted vea un titular, no se quede en el titular, vaya al cuerpo de la información para que vea el, para que vea el contexto. En el WhatsApp, yo envié ahí algo de la, de la Asociación de Neumología de la República Dominicana. Yo quiero que lo pongamos íntegro, íntegro, porque yo he dicho aquí, no existe en el mundo un estudio que establezca que una vacuna, después de ponerse dos dosis de una vacuna, conviene ponerse una tercera de otra vacuna. No lo existe, por eso el gobierno no lo ha presentado, por eso aquí ningún médico lo, lo puede decir. ¿Sabe lo que están diciendo? Ah, yo la recomiendo, pero no aseguro que, que, que, que dé buenos resultados. Entonces es una irresponsabilidad, no la recomiende. Y por eso yo digo, está en el WhatsApp, muchachos, en el WhatsApp. No eh, link ahí, ¿verdad? Porque es un engaño decirle a la gente, vacúnate con, con Sinovac, dos dosis, y luego entonces un mes después te pones la, la Pfizer. Miren eso. Acércame por favor el monitor, vamos a leerlo. Eso está en vivo. Muévalo, muchachos para que la gente vea que es en vivo. Dice, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax recomendó a las autoridades de salud del país completar el esquema recomendado de vacunación contra el COVID-19 en toda la población en lo que se... Lea conmigo. En lo que se esperan los lineamientos basados en estudios científicos aprobados por los organismos rectores del tema que respaldan la... Dice, se esperan los lineamientos basados en estudios científicos esperar de futuro. O sea, no hay un estudio concluyente que lo diga. póngame la otra que también le envié ahí, que con relación a Pfizer, que con eso que quieren, quieren jugar con la gente, eh... Por eso le decía, a ah, un amigo que me lo compartió por, por WhatsApp ahorita, le decía que una cosa es el titular y otra cosa es el cuerpo. El de Pfizer, que dicen, ah, bueno, Pfizer va a necesitar una, una mírala ahí. Pero, pero ¿sabes lo que hacen? Te mandan la foto del titular nada más. Pero vamos a buscar eso. Te dice ahí, que dice, dice Pfizer que dos dosis no serán suficientes. Pero cuando usted lee el cuerpo... ¿Verdad? De Hugo Shahin, que es cofundador de la empresa alemana BioTex. Cuando tú lees el cuerpo te dice que es que nueve meses después comienza a disminuir, eh, ¿verdad? Esto de la inoculación, la, la capacidad de inoculación y entonces, míralo ahí, ¿no le dice? Entre nueve y doce meses después de la primera dosis, ¿verdad? Comienza a disminuir la protección. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces, nueve meses después conviene otra, pero es de la misma. Es de la misma que conviene un refuerzo nueve meses después para proteger, para reforzar. No como aquí, un mes. Incluso, y entren para acá muchachos. Por eso yo reto aquí al doctor, le dije, ¿cuáles son los estudios? No lo puede sacar. Le, y reto al gobierno, ¿cuáles son los estudios? No lo pueden sacar porque no existen. En Reino Unido... Se están haciendo unos estudios en Reino Unido, pero es que están haciendo el estudio, comenzaron en mayo, para determinar esa posible reacción, si realmente conviene una tercera dosis o no, pero están estudiándolo. Y ellos hablan de una posibilidad de seis meses después, oigan, seis meses después, y viene y dice Pfizer que posiblemente nueve meses después, fíjense ustedes cómo ellos lo prolongan, porque aseguran ellos que, a, que a, a, a medida que van pasando los meses, la protección se hace menos efectiva y por eso es conveniente una tercera dosis, pero de la misma vacuna. Ninguna vacuna diferente, que es lo que se quiere hacer aquí en un mes. Ustedes están viendo el nivel de improvisación. Entonces, eh, No que haya estudios, dice el doctor, los estudios que ya no encuentran, es que no los hay. Es que no lo hay, no hay un solo estudio científico que lo establezca, porque si así fuera, si así fuera el gobierno lo tuviera en la mano. Miren, miren lo que dice, eh, porque también una cosa es un estudio, otra cosa es ¿quién, quién hace el estudio, ¿Qué entidad, pero ni siquiera eso le puede mostrar a este pueblo, más, más que la decisión de la vicepresidenta de que eso vaya, y que no se le puede a ella preguntar nada. Con la salud de la gente no se juega, y eso, ese disparate de que, que lo que abunda no hace daño, eso es mentira en medicina, eso es mentira, eso es en derecho que lo que abunda no hace daño, ¿Mm? eso es en derecho, pero en medicina, si es así y a usted le dice, mire, bébase 2.5, como es miligramos? Eh, eso, 2.5 miligramos de esta eh, fácil a los que usan Viagra, Metaje 5 Viagra para que usted vea lo que le pasa lo ven ahí, entonces no se puede jugar con la salud, ojo no lo estoy mandando a eso, le estoy diciendo miren lo que puede pasar con una dosis extra de, de lo que le recomienda su médico, juegue con eso para que usted vea, o sea, a usted le dan un jarabe para algo y le dicen tómese 2.5, usted va, ah, ah bueno porque yo me puedo ver 15 para que me duela menos, así no funciona la medicina, Así no funciona, Para parece que hay gente quemándose la pestaña y durmiendo poco, estudiando y haciendo investigaciones. Dejémonos de disparate, dejémonos de disparate. Por otro lado, tercera recomendación al alcalde Siquio NG de la Rosa. Ayer en San Francisco de Macorís se llevó a cabo, que por cierto esa debió ser la mención hablada que ustedes debieron poner, lo ve ahí Siquio, están perdidos en tu departamento de publicidad, no saben de lo que están, no saben de eso. Y miren las imágenes, eso fue ayer, hubo un operativo grandísimo en San Francisco, 30 camiones recogiendo basura y bla, bla, bla, y ya se recogió la basura. Y veo a mi amigo Anthony Acevedo subiendo fotos, el regidor por cierto, subiendo fotos eh, a las redes sociales, estamos recogiendo la basura, Anthony, no, esa no es la forma, tú podrás engañar a tu gente, a tus seguidores, sin, no sé, pero a mí no. Miren uno de los camiones que yo capté ayer en la, en la Villa Olímpica, ese es uno de los camiones, miren eso, miren. A subir la basura, pero miren cómo quedó. No, eso no es basura de recogida, eso es de desecho de, de patio. Te, es, precisamente te quería agarrar. Eso es lo que le toca al no, ayuntamiento. Tú, tú no me estás agarrando, bueno, que es así. Eso? Espérate. Eso es lo que le toca al ayuntamiento. No vamos a ver soluciones. Eso que ellos dejaron ahí es lo que le toca al ayuntamiento. Porque se supone que el ayuntamiento ya estaba recogiendo lo que, lo que le correspondía a él. Ahora bien, eso que yo grabé, miren eso. Fue después del operativo. Eso es en la Guasuma, un vertedero improvisado. Míralo, ahí después del de operativo. Yo salí... Dije, ¿Ellos lo era, limpiaron y devolvieron o no, eso estaba no limpió, ahí? No, eso no se limpió. Eso no se limpió. Eso es un, eso, eso es un verdadero improvisado que hay en la Guasuma. Míralo, ahí después del operativo. ¿Se sienten bien la gente de la Guasuma teniendo eso ahí? No, pero ahí? Entiendo, Francis, para que no me dé el comentario. Lo que es una irresponsabilidad hay querer decirle al pueblo que con 30 camiones se va a resolver el problema prestado. No, hermano. No, hermano. Lo que tiene que haber es... Eh, la, de manera periódica, la recogida de basura, de manera correcta. Y atención, Siquio si quieres resolver el problema, coge esta asesoría que te voy a dar gratis. Mira eso, eso fue ayer en la tardecita, a las seis y media de la tarde. Óyeme, Siquio. ¿tú quieres resolver el problema? ¿Tú quieres resolver el problema? Ex Primero arregla en el camino de vetedero. Primero arregla eso, ¿verdad? Y luego de que tú arregles eso, ya Movil Soluciones no va a tener excusas para no cumplir. ¿Oíste? Primero arregle el camino. Enfócate en el camino de que esté accesible para que Movil Soluciones no tenga excusa. Y una vez arreglado el camino, entonces exígele a Movil Soluciones que recoja la basura de manera periódica. Que la recoja de manera periódica cuando tiene que recogerla. Y entonces, a eso vertederos improvisados, improvisado, tú tienes una policía municipal, cógete este consejo que te voy a dar gratis. Crea una policía municipal ambiental o medioambiental, como tú quieras llamarla, para que esté patrullando frecuentemente por San Francisco de Macorís y evite que esto suceda. Atención Siquio, te aconsejo crear dentro de la Policía Municipal una Policía Municipal Ambiental para que esté patrullando. Compra cinco o seis motores o pídeselo a los empresarios, haz lo que tú entiendas, porque para eso que tú eres gerente. Y créate una policía municipal ambiental que le dé seguimiento a esto para que esto no pase. Al que encuentren tirando basura en un lugar no destinado para eso, como dice la ley, entonces somételo a la justicia. Somételo a la justicia. Esos vertederos improvisados están prohibidos. ¿Y qué hace la gente? Que la tira. ¿Pero por qué la tira? Porque no hay vigilancia. Porque no hay control. Y porque son unos sucios. Bueno, por lo que sea. Pero le corresponde al Estado responder. Entonces, este, este consejo que te doy, Siquio, dile a la gente tuya que deben estar para eso, que graben esto y te lo vayan pasando por escrito, para que, para que vayas resolviendo el problema. Arregla el camino al vertedero, es lo primero. Y exige a los demás eh, municipios, Alcedo, Atenare, a Salcedo, a Tenares, a Tapia, que tiran basura ahí, que te ayuden con eso, porque no eres tú solo. Y no le corresponde a mover soluciones, arreglar el camino. Eso es mentira para los que solo lo han inventado. Atención a mis amigos que me llamaron. y que no, le corresponde a Movil Soluciones. Ajá, y Movil Soluciones va a arreglar un camino donde también tira Salcedo, y Tenares, y Villatapia, y La Peña, y Cenoví. Ah, pero qué bueno. Eso no lo dice el contrato, que yo lo tengo aquí el contrato. Entonces, con, con respecto a todo eso, una vez arreglado el camino, no le queda a Movil Soluciones otra salida que recoger la basura de manera periódica cuando tiene que hacerlo. Cuando tiene que hacerlo. Y entonces... Ya no va a ser necesario los vertederos improvisados porque si el camión pasa de manera periódica, pues no tiene que pasar, entonces los vertederos improvisados no, no tienen razón de ser. Pero aún así, aún así, hay que crear una policía municipal, medioambiental, que le dé seguimiento, no solamente a esos vertederos improvisados que ya hay y que la gente los reconoce, sino también a la, a la orilla del río, a esos lugares donde la gente va y la tira, porque es una barranca, porque es una cañada. Que le estén dando seguimiento para que entonces vigilen y cuando encuentren uno lo apresen. La comunidad sabe quién la tira. Por ejemplo, en las Guasumas y en, en Vital Valle, donde quiera que meter un improvisado, la gente lo ve quién es que va y la tira. Eso es fácil. ¿Quién es que tira la basura aquí? Vamos a investigarlo. Vigilando ahí. Ah, mire Fulano. Derechito a la casa de Fulano no tiramos. Y le grabamos un video. Y, pedimos una, y, y vamos y pedimos una orden de arresto. Y lo sometemos a la justicia. Y lo sometemos a la justicia. ¿Saben por qué? Porque la autoridad es la que tiene que imponer las reglas. Pero si tú te mantienes eh, con una teoría de que, vamos a, de que ya los 30 camiones peinaron la ciudad, es una mentira. Pónganme las imágenes de nuevo para que la gente vea cómo quedó la ciudad. Por eso yo le decía a un amigo ayer por un grupo de WhatsApp, tranquilo que te tengo un regalito mañana temprano. Porque yo sabía que no iba a funcionar. ¿Saben por qué? Porque la fiebre no está en la sábana. Están buscando la fiebre en la sábana. Pase por ahí hoy, a que el sábado está lleno de basura en San Francisco de nuevo. Vamos a arreglar el camino, porque la, la compañía dice: Tengo problemas para entrar al vertedero, Entonces, arreglemos el camino y le decimos: Ok, ya, no, ya tú no tienes problema para entrar al vertedero, ahora recógeme la basura. Y si no me la recoge, rescindo el contrato contigo. Te quito la recogida de basura y busco, busco otra compañía. A que se arregla la cosa. Y estos vertederos improvisados lo elimino. Lo elimino. ¿Sabe por qué? Porque tiene que haber vigilancia, la autoridad tiene que hacerse sentir. Atención, Siquio, el liderazgo es para utilizarlo, el liderazgo es para eso. Y a usted lo eligió un pueblo para que sea gerente del municipio. Es para eso, para resolver las situaciones, no para estar dando discurso. Entonces, te di este consejo, arregla el camino, exige las movil soluciones, que recoja la basura en el tiempo prudente, en el tiempo correcto, y por último, crea una Policía Municipal Medioambiental que le dé seguimiento a esos vendedores improvisados en San Francisco de Macorís. Y verás cómo la cosa cambia. Muchas Pero gracias. hay que trabajar. Muchas gracias, Yerjan. Voy a recordarle la pregunta del día. ¿Se aplicará usted la tercera dosis contra el COVID? Carolina, ¿qué dice la gente en el WhatsApp? Bien, de Peña eh, nos mandó un mensaje.